¿Alguien se metió a la, a la sala? Uh, sí, Franco Espinola está aquí. Uh, creo que ya estamos. Uh, ¿Cómo inició esto? Franco Espinola decía Oli. Bueno, aquí comenzamos. Eh, durante la pelea no puedo estar leyendo los comentarios, o sea, los comentarios, así que voy a dejar una marca, ya no alcanzo. Aquí. Vale. No. Ah. Apreté el shift en vez del de botón hacia arriba. Vale, es que el teclado es muy pequeño. Vale, ¡Ah! mm, no sabía que eso Up, uh, bye. <laughs> Apreté un botón y no supe cómo aparecía en el, en el suelo. ¡Oh! ¡No! ¿Ya vale? ¡No! ¡No! Creo que me falta música de fondo a esta cosa. I win. Vale. Esto me suena más a japonés. No, de hecho me suena más... No reconozco ningún kanji. Brawl. Vale, ¿de qué me sirve el puesto en japonés si todo está igual? Invita, invita. <risa> Rattler por favor, no me hables durante una pelea. <risa> vale? <risa> se elige un personaje que sabe controlar. Yo no tengo idea cómo se utiliza esta. <risa> Oh. Tengo una flor, un diamante, ¿Un... algo. ¿En qué ¿A dónde? ¡Faya, faya! ¡Faya! No. ¡Faya! No ¡Faya! ¡Faya! Garnet. Sí, es como Garnet. ¿Para? ¿Algo que Oh Efectivamente, es Garnet. ¡Oh! ¡No me di cuenta que perdí el arma! Lo intenté Bueno ah, Vale, el juego está en japonés y no sé si sirve de algo Vale, están listos. Entonces yo me voy con... Ah, no, ya tienen a ese elegido. Uh, ¿Qué personaje puedo usar? No, no me gustan los personajes. Voy a usar este. No lo sé usar, pero voy a usar este. Está eligiendo una leyenda, vale. No te preocupes, yo me espero. Ah, ya eligió. Y voy a random. ¿A cuál era yo? No Vale, no conocí este escenario Vale No Ah, una espada Odio oh, ver los personajes de con espada Vale Ya Ya Ya Sí que te salvé vale oh que el escenario se mueve horrible las técnicas para ya tiene eso lo normal tiene déjame probar técnicas hacia arriba hacia abajo vale en diagonal baja eso. Bueno, odio la voz me puta cuenta que me estaba cayendo yo a la sombra exactamente. No. ¡Oh! <risa> casi <risa> <risa> <risa> <Buena. risa> te ganamos por poco, te botábamos Pero bueno <risa> A ver... ¡Ah! Que no hay más cosas eh, Le voy a... Voy a ir cerrando cosas 3, 2, 1, brawl me quitaron el arco poner uh, el otro arco Vale. Non ce <laughs> Yo le doy a random ¿Por qué siempre que damos a random sale eso? Bueno, no siempre damos tres peleas? Este escenario me recuerda un poco como a... A... ¡Oh! Un momento, ¿qué soy yo? ¡Ah! ¡Vale! Me olvidé que elegí al... Al tipo raro este con máscara yo juraba que era la mamá de Baku. ¡Oh! ¡Jaja! Quiero probar mi segunda arma. No. pero. ¡No! Me muere. Un hacha. No sé cómo usar hachas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? No estamos aquí. vine hace rato intentando pegarle a la a la a las samuráis y no la logras pillar. Oh. Oh. Vale. Ah, se, se me la guía, se me la guía. Claro, por cambiarle los colores a Yumiko estaba perdido Oh. hay viento, algo porque no logro Vale. Uh, lo que iba diciendo, me cuesta saltar a, hacia el otro lado de la, del escenario. Uh, creo que luce mal. gané Es un normal me tira de cara contra la bomba. Vale. No! No!